La mirada puesta en las personas tiene que estar dentro del ADN de la organización. Tiene que ser un valor fundamental tanto en su declaración de valores como en sus comportamientos organizativos. Las, las claves, la primera es la competitividad. En el entorno de una sociedad global, de una sociedad del, del conocimiento, las personas se convierten en clave de la organización por tema estratégico y por tema competitivo. Me gustaría haber dicho esto en segundo lugar porque lo que va en segundo es la parte ética. Las personas son siempre centrales en todas las organizaciones y como sus gerentes no encuentren la vía para incorporarlas en sus conocimientos, en sus voluntades y en sus sentimientos al desarrollo organizativo van a perder la principal fuerza competitiva que tienen hoy en Surge de la necesidad, yo creo, práctica de las organizaciones del tercer sector para poner una en valor aquello que teorizamos mucho, que es eh, las personas son el centro de las organizaciones y, y entonces ahí surge esa iniciativa de pues, sistematizar pues, ese valor, eh, sistematizar lo que tenemos, sistematizar aquello que hacemos y sin sistematizar valores, contenidos, conocimientos y deseos. Eh, yo creo que es un buen punto de arranque. Es una herramienta para, para empezar a trabajar. Eh, ofrece la reflexión contrastada entre personas, organizaciones, procedentes de organizaciones del sector y permite tomar un documento como punto de partida para hacer el itinerario de ese proceso en, nuestra, en, en la organización de, cada, de en, en cada una de las organizaciones. Uh -huh. Hay un primer elemento que tiene que ver con el proceso de construcción. Ha sido realizado a partir de las experiencias que tienen las organizaciones del sector aquí en Vizcaína. Y el segundo elemento que yo destacaría es que tiene herramientas concretas, reales y validadas en algunas de las organizaciones que han participado. Herramientas para poder hacer monografías con competencias, poder hacer selección con competencias, tiene un diccionario de competencias, tiene un cruce entre puestos profesionales y competencias, y yo creo que es el punto de partida para que una organización empiece a reflexionar y empiece a utilizar a partir de mañana o a partir del día siguiente de tener la publicación y adentrarse en este mundo de manera más sencilla, con algunas pequeñas guías o brújulas para poderlo hacer bien.